Y ellos han querido dejar entrever que ellos ganaron esas elecciones. Cuando yo cite los principales municipios que el PLD perdió, que tenía alcaldías, usted va a decir, concho, pero perdieron el juicio. O, o están enloquecidos. Este es a decir que yo... ¿sí? Ah, para, para que se escuche. Sí. sí, yo quiero que esto se escuche. Miren, ustedes verán, yo voy en la misma onda. Esto lo vi yo después que yo tenía este tema porque lo iba a tratar incluso ayer y por la llamada no me dio tiempo. Pero mire lo que dice Tito Hernández para después yo entonces emitir el juicio y presentarle la lista de todas las alcaldías que perdió el PLD y que ganaron los opositores. Porque el PLD fue una pela que le dieron para el PLD querer engañar a la gente y engañar incautos, y que a ellos le fue bien en las elecciones municipales, a ellos no le fue bien nada, porque ellos tenían 107 alcaldías, óiganlo bien, 107 alcaldías de las más grandes del país, y ahora tienen 65, y la oposición tenía 33, cuando hablo de la oposición hablo del PRM, del PRM, y ahora tienen 90. Esto no diga, no quieran los PLDistas decir, porque lo dijo Danilo ayer. Como que ellos no habían pedido las elecciones. Entonces, chequen esto que dice Tito Hernández. Para yo luego decirle el listado de la alcaldía importantes que perdieron. Eh, vamos a ver, vamos a ver. El... Vamos. Tenemos como problemas con el internet. Sí, que qué barbaridad. Va pues vamos a ver. Sí. No, no podemos llevárselo a Ángel para que. Sí, yo creo que sería un problema. Se, José Luis, vamos a llevarle esto a Ángel. Mira, tú me le vas a, a, a esto ahí, que no sé. Va, vamos a esperar unos segunditos. En lo que viene esto, yo le voy a él diciendo las alcaldías Importante que PLD perdió, que la tenía en su mano, para querer presentarle Danilo Medina ayer y los PLDistas y las bocinas han querido decir, siempre eso que yo no le fue tan mal en las elecciones, miren, pidieron Santo Domingo Este, Santo Domingo Este. Era del PLD y la perdió. Perdieron Santo Domingo Oeste. Ponganlo bien. Perdieron Santo Domingo Oeste. Perdieron San Cristóbal. Perdieron Puerto Plata. Perdieron Higüey. Perdieron la Romana. Perdieron San Pedro de Macorís. Perdieron el Ceibo perdieron Baní, perdieron Asua, perdieron San Juan de la Maguana, perdieron Neiva, perdieron Dajabón, perdieron Baibé de Mao, perdieron déjame ver, Cotuí, perdieron Bonao, Hoy ¿cómo le va a decir Danilo Medina? Apenas ganaron, Sindicaturas importantes que ya las tenían Ya las tenían, las retuvieron Santiago, Santo Domingo Norte y Moca Santo Domingo Norte, Santiago y Moca Pero después perdieron todas esas grandes sindicaturas Entonces, ¿cómo? Eso es para engañar, bobo eso es para, para engañar y cautos. Y debo decirle, porque mucha gente ayer se preocupó de que, ay, Danilo va para la calle. Pero Danilo dijo que el que ganaba en febrero ganaba la presidencia de la República. ¿Y qué le pasó a Danilo? Le dieron una pela. Y déjenme decirle, es verdad que ellos, en esta situación de desolación, es verdad que en medio de esta situación que parece que no estaban preparados o, o parece que eh, eh, creían tanto que el clientelismo y la dádiva, de cositas, de comidita, de chaga iba a, a adormecer a un pueblo. Caramba, apenas faltando dos o tres días para las elecciones, con estas tres encuestas que son las demás créditos, crédito, comprobado las demás créditos, crédito, que le ha dado la madre. Pero ahora ha salido a relucir que se han hecho reuniones con el jefe del ejército y varios miembros del comité político en la propia Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Eso es muy peligroso. Yo, los periodistas, por la experiencia que uno tiene y que uno ha vivido de distintos procesos electorales, yo no me aventurara, se lo digo con sinceridad, lo, lo puso. Sí, eh, mira lo que dice Tito Hernández respecto a eso que dijo Danilo Medina ayer, que es el tema que yo quise traer hoy, en el sentido de que Danilo cree que va a engañar gente, eh, sí. Y no es posible. Eh. Ah, mira, eh, quiero enviarle un saludo a Marieli de Villaduarte, que está en sintonía. Eh, un saludo, Marieli. Vamos a ver, antes de entrar con esto, con esta llamada. Buenas tardes. Mi hermano, con Omar. Bien, hey, adelante. Omar. Sí. Tú no sabes la última noticia de... El, el vocero de la Casa Blanca, de Mar Pompeo. No, pero eso fue ayer. sobre la No, no, de... no. Eso, eso, fue, eso no fue ayer, eso fue anoche. Sí, pero fue lo mismo. Yo lo, lo, lo hablé ayer eso de que eh, le, le, le, le, criticaron al gobierno en el asunto de que ha sido permisivo con la trata de, de Blanca, con la trata de personas, y que el procurador había salido de los mejores fiscales por razones politiqueras, sí, yo hablé de eso ayer y estoy hablando hace varios días que antes de las elecciones los Estados Unidos van a producir o van a sacar, algo van a sacar para terminar de darle el golpe final, pero vamos con esto que dice...